Para elaborar la crema de cannabis necesitamos un litro de agua sin cloro medio litro de aceite de oliva o de coco 65 gramos de cera de abeja 40 gramos de recortes o flores de cannabis Aceite esencial de lavanda opcional Necesitamos una olla amplia donde le vamos a colocar agua de la canilla Luego arriba le colocamos otra olla donde vamos a realizar el baño maría le ponemos los 40 gramos de flores de cannabis el litro de agua sin cloro y le incorporamos por último el aceite de coco o aceite de oliva luego mezclamos bien y le podemos incorporar flores de lavanda, de árnica o de caléndula recordemos revolver cada media hora aproximadamente es muy importante que no llegue a ebullición las altas temperaturas nos modifican las propiedades dejamos enfriar unos 15 minutos para no quemarnos y con una tela fina procedemos al filtrado para separar el líquido de las flores presionamos bien todas nuestras flores de cannabis y de lavanda para extraer todo el aceite Para asegurarnos que no nos queda materia vegetal, podemos utilizar un filtro de café y realizar un segundo filtrado. Una vez que tenemos nuestra preparación lista, la llevamos al freezer por lo menos 4 horas. Transcurrido el tiempo adecuado, el aceite se habrá solidificado y separamos el aceite del agua. Sacamos todos los restos que queden de agua congelada. En un recipiente incorporamos nuestro aceite solidificado, los 65 gramos de cera de abeja picados bien finitos para que se derritan rápido y lo llevamos a un fuego moderado. Una vez que se termina de derretir la cera de abeja y el aceite, esperamos a que se enfríe un poco y le agregamos el aceite esencial de lavanda. De manera opcional también se le puede agregar vitamina E que contiene numerosas propiedades. Revolvemos para homogenizar bien toda la preparación y ya tenemos nuestra crema lista para envasar.